poner en escena ciertos rituales ancestrales que nosotros tenemos con la ciudad de Cochabamba desde, desde hace siglos atrás, ¿no? que es eh, intercambio de productos en aquel entonces económicos pero ahora replicados en unos bloques de sal tallados con palabras eh, sustanciales como tiempo, destino, camino. Hemos traído 10 bloques de sal del salar de Coipasa para poderlo intercambiar, ya sea con una mirada, una sonrisa, cualquier cosa que los valles de Cochabamba nos quieran regalar. Muchas gracias. Que suene la campanita delantera. Vale, a ver. ¿Me estoy regalando el camino? Eso. Una caminata poética ahí en el mercado donde bloques de sal van a estar ahí compartiendo serpenteantes entre la multitud de la gente que está en el mercado La Cancha. Amas y caballeros, nosotros somos el colectivo Pedro petardo y llegamos de la ciudad de Oruro. Hace muchísimos años nuestros ancestros han hecho la ruta de traspasar la cordillera de los Andes para poder intercambiar sal por cualquier otro producto de los valles. Hoy, ...venimos nuevamente con sal de, la, de salar de Colpasa... ...para intercambiarlo con, con cualquier cosa que nos quieras regalar... ...nos vayas". Y los bloques de sal van a estar inscritos... ...algunas palabras que creemos que son importantes... ...también algunos dibujos de este animal totémico... ...para nuestras culturas... ...la quechua, la aymara, la guanjarán y la uru... ...como es eh, la llama. ¡Un abrazo! Ahí tiene, sale acá, señora, es estamos viniendo de duro trayendo salto más antes esta Así lo han hecho nuestros ancestros, ahora estamos intercambiando igual, me lo voy a llevar sus flores. Gracias, gracias. gracias ¿Tienen algo? y nosotros queremos representar ese trance ese, ese trance y ese sufrimiento que han tenido esos animales a través de, de, de nosotros que vamos a ir cargando la sal en, por todo el recorrido de la cancha una cáscara de naranja un abrazo una sonrisa cualquier cosa que les sirva o no les sirva estoy intercambiando por dos Gracias, gracias. sale. Sí. Flores, la Alcohol del. Sergio, un abrazo. Y un abrazo. Una toalla, bares de medias y dos pastillas. Muchas gracias a los valles de Cochabamba.